Aquí tenemos todos los ingredientes. Dejar la harina con el cacao juntos, picar bien las nueces y juntar todo menos la harina. Una vez listo, cernir la harina con el cacao. Aparte, tener el molde listo enmantequillado y enharinado. Prender el horno a 180 o 200 grados. Cuando esté listo, para saber si ya está cocido, meter un cuchillo. Si sale limpio, está listo. Dejar enfriar con un paño encima. Para hacer las bolitas hay que moler el brownie, echarle la cantidad de maja deseado y hacer las bolitas. Pasarlas por leche y luego por el coco rallado o galleta molida o un poco de cacao. También puedes bañarlo en chocolate blanco o chocolate negro, como desees. Dejarlo enfriar un rato y luego comer. Espero le haya gustado.